Destiny 2 vamos a hacer la nueva actividad campos de batalla. La vamos a hacer con gente random, esa es la peculiaridad de este video, la vamos a hacer con gente random. Vamos a hacer, aquí pueden ver está campos de batalla. Me dice que hay campeones impagables y de barrera. Así que yo ya llevo esto, ese tipo de mods, así que vamos allá. Voy a silenciar el micro y.. Nos vemos al final del video hacer siquiera uno o dos partidas más de campos de batalla, así que vamos a la siguiente partida, bueno y ahora sí que nos vemos al final del video. Hasta aquí el video de hoy. Solamente, bueno, hemos hecho dos de estas campos de batalla. A ver, creo que no hemos conseguido el. No, porque no fíjense, lo que pasa es que el video ya se ha alargado mucho, así que lo voy a dejar por aquí nomás. Continuaremos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.